¿Cómo están? Espero que estén súper bien Yo el otro día me estaba quejé, quejé, quejé por Instagram y por todos lados que estaba harta de este invierno a 30 grados y la vida me recompensó today porque estamos como a 6 grados y tengo frío, pero eso me gusta Ok, el día de hoy les traigo un caso un poco difícil de descifrar y les voy a decir el por qué Este video, bueno este video, este caso está en ruso entonces, pues no sé hablar ruso, sé hablar español a veces, sé hablar inglés como el 80%, 85% más o menos Y sé un 1% de portugués, entonces pues no sé absolutamente nada de los rusos Pero bueno, con lo que podemos ver, con las imágenes que pudimos ver, yo no me he metido como a ver si alguien más ha hablado de lo que de este caso, posiblemente sí, pero no he querido. ¿Por qué? Porque quiero que sea como mi impresión hacia ustedes eh, y pues ver si ustedes coinciden conmigo. Entonces, bueno, vamos a ver todo este caso. Les digo, está les puedo poner el audio y posiblemente se los ponga para que ustedes vean cómo esta mujer se ve bastante alterada, o sea, bastante. Es, es como complicado de ver, difícil de ver completo sin tú sentir... La angustia que siente y que expresa esta mujer Así que, bueno, vamos a ver este video Vamos a ver de qué se trata Bueno, antes de comenzar, ya saben, aparecen mis redes sociales por aquí yo les recomiendo que me sigan en Instagram, hoy subo foto nueva, de hecho, en TikTok, ahí justo después de este video voy a grabar varios TikToks, así que yo se los recomiendo. ¿Y qué más, qué más, qué más? Este, Pues ya tengo Twitter y Facebook. Recuerden suscribirse a este canal, porque si no, la cosa que persigue a esta mujer va a ir a perseguirlos a ustedes, y no quieren eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que mejor se suscriben, y recuerden que tengo ahora un canal secundario, justo también voy a grabar un video hoy jugando... Así que ahí los veo, los quiero mucho Ahora sí, dos minutos No fue tanto de intro Vámonos ya con este caso Ok, así que, ¿cómo se llama este, este perfil de TikTok? Es Bechno Baby O Bechno Baby Pero según mi inteligencia Dice que es Bechno Baby bajo. Y es una chica rusa Obviamente habla ruso, no habla ni inglés Habla puro ruso, entonces pues no le entiendo nada Aquí el caso de ella Está, está raro, fíjense Ella tiene... Casi un millón de seguidores. Tiene 816 mil hasta el día que yo estoy haciendo esto. Y bueno, sus videos son, pues, normales. O sea, la comedia rusa es rara para mí. Entonces, pues bueno, yo veo que hace como comedia, como videos chistosillos, como... Uh, pues así, ya saben, ¿no? El típico contenido de TikTok que de repente da risa, no sé qué. Bueno, cada quien con su cada cual, ¿verdad? O sea, igual, pues el contenido... Eh, de comedia de Latinoamérica, a ella se le va a hacer bien raro. Bueno, el caso es que, eh, eh, o sea, han de cuenta, sube dos videos como de risas y normales de su contenido totalmente normal, y de repente brinca uno, porque parece, o sea, tú la ves y tú dices, bueno, ¿a qué le tiene miedo? ¿Le tiene miedo a la nieve? Porque los videos que empiezan a ser más como curiositos, fue a partir de más allá de diciembre, es decir que ya tiene rato que esto está ocurriendo, no crean que es de ahora no crean que abrió su cuenta para eso como muchos otros casos en, en TikTok, ¿no? de que tienen uno o dos videos y se tratan de que, como siempre, ya no se sabe en otra. Todos desaparecieron, están en otra dimensión, no hay nadie y pues que los están persiguiendo algunas criaturas raras porque pues no se sabe, nunca, nunca se ve ni nada. No, no, no. Esto ya tiene mucho tiempo y ella se comporta raro. De hecho, ustedes pueden ir a ver desde los videos de diciembre más o menos a los que ha subido en febrero, ella se nota como más demacrada, como si efectivamente le estuviera afectando esto que le está pasando. Ahora, yo me fui muy, muy, muy, muy muy para abajo y lo como a mediados de diciembre más o menos fue que empezó esto. Les digo, yo pensé primero que era como que, pues le tiene miedo a la nieve o, o por qué, porque me salen muchos videos de ella así como, les digo, súper, súper, súper alterada y siempre estaba en la nieve. Pero bueno, ya que me pongo a investigar el caso digo, ah, ok, o sea, no todos sus videos son de que le tiene miedo a la nieve, sino de que algo anda por ahí alrededor de ella, justo cuando ella está en la calle, pues en Rusia está nevando como con 3 metros de altura la nieve, ¿no? Todo comienza más o menos, y creo yo comprender, como que alguien, o sea, se mezcla un poco primero como entre alguien que la está como acosando, asustando con cosas paranormales, pero después me, si ves estas dos cosas fusionadas te das cuenta que más o menos ella cree o, o parece ser que le hicieron como algún hechizo, alguna maldición o algo así, porque aparece alguien en su casa que toca y toca y toca así bien raro, como que hasta está vomitando ahí en la entrada, no sé, y en la madrugada ellos como que vive con su novio o su hermano, no sé, pero creo que es su novio pero están así como alterados viendo que hay alguien ahí afuera tocando en su casa ellos como que abren la puerta y ya no se ve nada entonces bueno, ahí empieza, ella empieza a notarse alterada digo, sí está llorando como de asustada pero más así como así, pero no, ya después es una desesperación de la mujer, que pobre bueno, entonces ahí empieza todo porque en varios sube un video normal, como que en el día todo está normal, pero llega la noche y es cuando, cuando esto ocurre. Ahora, llegó un punto en el que antes subía cinco videos normales y uno como de que estaba asustada. Y ahora casi casi va uno y uno, uno y uno. Es decir, como si en el día estuviera bien, pero en la noche ocurre lo malo. Bueno, les digo, empieza con eso, de que alguien le toca la puerta, de que eh, se ve alterada por la cuando está en la calle porque... Están ellos caminando y de repente voltean y ven que alguien los viene siguiendo. Y pues se ve una figura humana, ¿no? Crean que hay así un demonio, estilo pájaro, yo no sé. No, una persona así normal, pues se ve que ahí anda, ¿no? Raro, pero normal. Que los acosa desde la... Bueno, no los acosa, pero los ve desde las ventanas, desde varios puntos, así como que les timbran la casa. Y hasta alguna vez les dejó como un papelito por abajo de la, de la puerta con un símbolo raro, entonces yo hago la conexión de que más o menos esta persona les hizo algún tipo de maldición. Ahora, esto es una cosa, pero ella se empieza a notar cada vez más alterada, porque en la noche le ocurren cosas, de que se caen cosas, de que se mueve, se le abre la puerta como de su, de su closet, se le apaga o prende la tele y demás. Ella en varios videos, por lo que yo entiendo, como que... Eh, se va de su casa por esto y en casa de sus papás les pasa lo, le pasa lo mismo, en casa de un amigo le pasa lo mismo, o sea, siempre le están ocurriendo este tipo de cosas, ella dice que cómo lo puede parar, que, que no, pues sí, no, no sabe que siempre le están ocurriendo cosas y les digo, o sea... Lo que ella transmite, o una de dos, o es súper buena actriz, o de verdad está súper asustada porque, les digo, se nota bastante, bastante angustiada. La cosa aquí es que, eh, ok, como yo les digo en todos los casos, ¿no? O sea, obviamente puede ser armado, ella puede ser una actriz, ella puede ser así de que está armando un proyecto padre porque, pues, esto está llamando la atención. Sus videos así de que está asustada tienen un millón de visitas, dos millones, así. Y los normales tienen 287 mil, este, 400 mil, o sea, como que obviamente, pues, se nota... El pico de visitas de que la gente le está interesando. O bueno, no interesando, pero pues ya saben el morbo de qué es lo que la está siguiendo. Y ella pues actúa o se ve súper, súper... O sea, te transmite el miedo. Entonces, ella cada vez más... digo, lo, lo curioso aquí, les digo, es que ella hasta en sus videos ya normales se nota así como... Se ve súper demacrada, se ve como siempre asustada, como muy alterada. Y eso en los últimos videos se nota cada vez más. Tanto que ya son varios videos, dos, tres, cuatro, de que está asustada, de que está llorando, de que la están asustando en su casa, en casa de sus papás, en casa de su novio, en donde sea que esté. Y de repente sube un video normal así como de que, bueno, pues generalmente los tiktokers graban un montón de videos al día y los dejan como borradores y van subiendo ahí tres, cuatro al día. Y pues ya entonces posiblemente creo yo que eso es lo que está ocurriendo, que tiene un montón de drafts o de, o de borradores guardados. Y es lo que sube, por eso de repente es como que normal el video y de repente aparecen los que son de, de terror. Y ella en sí no está haciendo nada de terror, o sea, no, no es de que ¡ay! me vine aquí al cementerio, ya saben, lo de siempre. No, no, no. Ella solamente se graba así como asustada, así como tapándose la boca de que ¡ayúdenme! Hasta muchas veces en varios videos ha preguntado que qué hace como para quitarse eso que le pusieron la maldición o algo así. Nunca ha mostrado tal cual, así como la silueta, ¿no? De que el demonio, les digo, así con los cuernos y como vaca o... No, no, no. No, simplemente las cosas que le que les pasan de que le cierran la puerta, de que le tiran cosas, de que le abren puertas, eso ya dije. Bueno, o sea, este tipo de cosas es lo que ella sube, pero pero no, no se ve nada en específico. En algunos yo sí la veo como que alguien la está grabando y pues bueno, eso ya no me da tanta confianza. Este, lo que me gusta es que nos dice síganme para verme síganme para estar al pendiente de lo que está pasando eso les digo eso a mí me quita automáticamente las ganas de seguir la historia y le quita como que el 75% de credibilidad que tenga la historia entonces pues bueno, esto es lo que está ocurriendo con esta cuenta rusa que está como llamando la atención, los comentarios que hay en esos videos son tanto en ruso, pero hay un montón, en español un montón en inglés, es decir que estos videos están apareciendo en la For You page de un montón de gente que ni siquiera es de Rusia a mí nunca me había salido este tipo de contenido porque pues no soy de Rusia iba a decir rusa, no soy de Rusia y no soy rusa y no hablo ruso entonces pues no tendría por qué aparecerme, es digo de repente me aparecen hasta vídeos en portugués porque pues medio la entiendo un poquito así como un 2 o 1 o 0.5 pero y de inglés me aparecen muchísimos pero porque yo sigo cuentas en inglés y no sé qué es el algoritmo normal alguien me etiqueta y es que empiezan a salir un montón de cuentas rusas pero sobre todo así como de miedo justo hace dos días Subió lo que es su, su último video de este de, de miedo Y también se nota alterada No, es que de verdad pone cara así O sea, muy muy muy alterada O sea y, y ella se ve que va corriendo Algunos videos se ve que los graba ella Algunos que la están grabando Siempre le, le están pasando cosas Y pues, no sé, se porta, se porta raro Sinceramente se porta raro Entonces díganme hasta este punto ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente algo la está persiguiendo? ¿Algo la está asustando? ¿Es una superactriz? Bueno, mucha gente dice, no, si es de TikTok, es falso, y pues sí, puede ser, pero ha habido casos donde no son cosas falsas, entonces, pues bueno. Pero bueno, aquí tenemos el plus de que ella es creadora de contenido, entonces pues realmente está creando contenido, sí, de terror. Pero pues puede ser, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este caso. El siguiente video ya va a ser sobre actualización de las muñecas. Ya sé que se los he prometido. Pero por una u otra cosa siempre se me atraviesa otro video que quiero subir antes. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden seguirme en mi otro video. En mi otro canal porque voy a subir otro video uno a la semana. Los quiero mucho y nos estamos viendo en otro video. Sí. Besitos.